Campeones de League of Legends en 10 segundos Rexai Al dañar enemigos, genera furia Al estar bajo tierra, la gasta pero se regenera Al salir levanta, gana velocidad de ataque O tira una piedra, te muerde O genera un túnel Cuando dañe enemigos enemigo, genera esa marca si Puede salta ultear, saltas al enemigo Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios